donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase vamos a mirar los hábitos que hacen fácil todo nuestro aprendizaje, haciéndolo mucho más eficiente y mejorándoles constantemente. Vamos entonces a comenzar. Tenemos una lista de siete hábitos. Vamos a empezar el primero. Leer. Leer. Es importante que este hábito forme parte de cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con algo simple, buscando un libro, digamos que sea de nuestro interés, y leyendo día tras día, 10 páginas de un solo libro. Esto nos permite mantener la constancia y ayudar mucho a enfocar la concentración. La lectura permite mejorar nuestro vocabulario y a su vez, ayudar a concentrarnos mejor en todo lo que tenga que ver con nuestro estudio. Hábito número 2. El hábito número 2 se llama planificar. Es importante que se planifique. que es planificar? Organizarnos de forma tal que cada vez que queramos hacer alguna tarea, la cumplamos en el tiempo establecido. Nos da un mayor orden, mostrarnos un horizonte mucho más claro. Pero ¿cómo debemos planificar? Para planificar debemos primeramente buscar, digamos, no hay que llenarnos de muchas tareas. Pueden ser alrededor de entre cuatro o cinco tareas. Estas deben cumplirse de forma eficiente. ¿Qué quiere decir? Que día tras día nos pongamos una serie de tareas y cumplirlas en un tiempo establecido. No quiere decir por ello de que porque vamos a planificar vamos a llenar de muchas tareas. Cuando se hace eso, uno llega y hace una lista de chequeo y se pone a mirar y revisar cada una de ellas y no se cumplen. Entonces, lo ideal es buscar cinco, entre tres o cinco tareas, pero que se cumplan. No hay nada mejor que cumplir un objetivo establecido. Entonces, planificar es bien importante. Para planificar, hay una aplicación que es excelente que se llama Wanderliss. Esta aplicación tiene una lista de tareas que uno puede ir asignando día a día y tiene un recordatorio, entonces le permite a uno como material al tanto de cada una de las tareas que se pongan para ese día o se planifique. Vamos a mirar un tercer hábito, el tercer hábito se llama respirar. Es importante que en el transcurso del día se hagan ejercicios de respiración. ¿Por qué es bueno esto? Primero, nos da tranquilidad, nos da calma y de igual manera nos permite oxigenar de nuevo nuestro cerebro para cada labor que estemos haciendo en el día. Entonces, respirar es importante. Entonces, pues tomamos unas pausas en las cuales nos llenamos, tomamos aire, respiraciones profundas, para que esto nos permita continuar nuestra labor sin ningún problema. Miremos ahora. Hábito número 4. El hábito número 4 se llama un paso a la vez. ¿Qué es un paso a la vez? Vamos, siempre que hagamos una tarea, intentemos al máximo no salirnos de ella, no desenfocarnos. Uno de los mayores problemas que tenemos es que queremos hacer muchas cosas. Entonces empezamos con una cosa, después seguimos con otra. Y a la final terminamos procrastinando y no estamos haciendo nada. Entonces, por ello, es mejor llegar, tomar una tarea y no soltarla hasta terminar. Después, pasarla a otra y así sucesivamente. Entonces, un paso a la vez. Hábito número 5. Hidratarse. ¿Por qué es importante hidratarse? Beber un contenido de agua nos permite mantener oxigenadas nuestras células porque se deshidratan en el transcurso del día, nuestras células empiezan a deshidratarse y es importante ya sea ver en la mañana, en horas, los días y en la tarde tomar agua esto nos permite volver a recargar de energía nuestras células o sea que es muy bueno que siempre estemos hidratados o tomar, llevamos siempre, un tarrito de agua en el transcurso del día ahora la siguiente se llama acostarse temprano, es importante que tengamos ciclos de sueño tranquilos, por eso es importante dormir bien y dormir temprano, si nos acostamos más tarde, nuestro cuerpo se va a encontrar un poco más agotado, entonces nuestro rendimiento no va a ser el mejor, entonces dormir bien o descansar bien, implica que tengamos rutinas de sueño en las cuales nuestro cuerpo se pueda relajar, se puede, pueda descansar, para que el otro día lo comience de una mejor disposición y mejor ánimo. Ahora, continuemos con la siguiente. Otro hábito para cerrar los siete hábitos es tomar apuntes. Si se toman apuntes de una manera organizada, digamos cada vez que se está leyendo, se está estudiando, esto nos permite que resaltemos las ideas de mayor interés que nos permitan afianzar nuestros conocimientos puesto que no debemos confiar en la memoria la memoria puede llegar a fallarnos en algunos momentos entonces llevar un cuaderno de apuntes en los cuales se establezca todo el conocimiento nuevo que estamos adquiriendo estos serían los siete hábitos que permiten hacer mucho más óptimo nuestro aprendizaje ahora para despedirme quiero compartirles unos canales amigos. Los canales son El Avispero. Ese es un canal con contenido variado y muy entretenido. Tenemos también A Manual Estilo, en el cual una chica desarrolla actividades muy creativas y muy bonitas. Tenemos también Tefa Menezes. Es un canal con retos, divertido en el cual una chica comparte algunas experiencias con su prima y algunas cosas más dentro de todas las ideas que se le ocurren. Tenemos también Viaja Local, es un canal que permite aprender toda la cultura un poco más americana, en la cual muestra lugares, momentos de diferente ídole de la parte de inglesa, es muy agradable. Y por último tenemos a Biner. En este canal se encuentra un contenido muy variado y de igual forma muy entretenido. De esta forma les agradezco mucho por acompañarme. No olviden, si es la primera vez que ven mi video, apoyarme con un me gusta y suscribirse a mi canal. Y e activar la campanita de notificaciones para que se mantengan enterados de los nuevos videos que voy subiendo constantemente. Muchas gracias por tu atención y espero pronto un nuevo video.